Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo. Los invito para que iniciemos nuestro día en la presencia de Dios dando gracias. Esta sea la oportunidad para agradecerle a Dios, para encomendar nuestra jornada. Ya estamos concluyendo este mes de julio con todas las bendiciones, con todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Es que hemos sido súper bendecidos y por eso no podemos guardar silencio, sino que en este momento yo lo invito para que le diga a Dios gracias. Amado Señor, gracias por este día que... Nos ha regalado. Gracias, Señor, por esta oportunidad de vida. Gracias, Señor, por todo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo del 1 al 2. En aquel tiempo yo el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes, ese es el Juan Bautista que ha resucitado entre los muertos, por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel y por motivo de que Herodes Díaz, de su hermano Felipe, porque Juan le decía que no le estaba permitido ir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que le tenía por profetas. Aquel día, el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías la lanzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidieron. Ella instigaba por su madre le dijo, dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan. El rey lo sintió, pero por el juramento de los invitados, ordenó que se lo dieran. Mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se lo llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Sí. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan Bautista está sorprendido por lo que dicen y por lo que hace Jesús. Y en su cargo de conciencia, obrado mal, mandó matar a Juan. Pues ahora está sorprendido. Y el relato de hoy nos deja entrever cómo, hermano, la, la maldad nos puede llevar a cosas terribles. Este hombre se va a llevar de, del pecado, se va a llevar de la maldad y terminando asesinando al profeta. Así puede pasarnos también. Nosotros le vamos dando largas, largas, largas. Vamos permitiendo que pasen cosas. Y cuando menos pensemos, estamos re lejos de Dios. Que la Virgen María interceda por nosotros. Que nos acerquemos cada día más a Dios. Dios te salve, María.